¿Qué tal, amigos de Aldía.com? Nos encontramos desde el Parque Central del Cantón Quevedo, donde en este momento 32 aspirantes, agentes de la, del tránsito de Quevedo, se están alistando para lo que será su entrenamiento en las calles. Aquí podemos observar a los jóvenes ya equipados y también nos encontramos con el coronel Freddy Silva, quien es la persona encargada de hacer el entrenamiento para que estos jóvenes ...sean quienes controlen el tránsito vehicular acá en el cantón. Esta preparación se llevará hasta el mes de octubre, fecha en la que ya ellos podrán salir a las calles. Coronel, buenos días. Bienvenido para los seguidores de Aldia.com. Cuéntenos un poco sobre el trabajo que están realizando y la presencia de los jóvenes en las calles. Muy buenos días a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, los aspirantes a agentes de control de tránsito están en este momento en una fase académica de prácticas que la están cumpliendo en el territorio de la ciudad de Quevedo y ya tuvieron prácticas en Manta están haciendo una segunda fase con la cual iniciamos el proceso de socialización lo hemos hecho, la planificación está prevista para hacerla en varios colegios y lugares donde hay especialmente estacionamiento de vehículos en sitios prohibidos como por ejemplo en el carril bus y ese tipo de situaciones Combinamos a los ciudadanos que respeten la norma, que volvamos a respetar la ley de tránsito aquí en la ciudad de Quevedo. Ha habido algún tiempo que hemos estado un poco relajados con respecto al tema y es por esto que conminamos a que todos comencemos a respetar nuevamente la ley de tránsito y a observar cada una de las consideraciones de la misma. Coronel, cuando decimos que ha existido bastante tiempo, son aproximadamente cuatro años, ¿verdad?, en los que el tránsito ha estado un poco descontrolado, dado que la policía fue retirada de esas funciones, la CT la también, pero ¿cuáles son las infracciones que más se cometen acá o que ustedes han logrado determinar? Bueno, de acuerdo a la verificación en el territorio, hemos encontrado muchos conductores que se estacionan en el carril bus, personas que están en, a las afueras de los colegios, estacionados en doble columna, o desean esperar que sea la hora de que ya timbra la institución para que sus hijos ingresen y quieran esperar en la puerta de la institución. Conminamos a los ciudadanos que esperen a las personas y si desean hacer ese tipo de procedimientos, lo hagan estacionándose de manera adecuada, que realicen eh, su, su retiro o la dejada de estudiantes en cada uno de los lugares de manera acertada, estacionando su vehículo y sin complicar la movilidad del resto. ¿Cuáles son los puntos más conflictivos que ustedes han logrado determinar en tema tránsito? En el tema tránsito nosotros tenemos como puntos conflictivos la avenida 7 de octubre, la, la calle Bolívar, que son las dos vías principales, las dos arterias principales de esta ciudad, que tienen una alta concentración vehicular, personas que realizan diligencias eh, en la misma, utilizando el carril bus específicamente, como le decía, y eh, aparte de esto, eh, pedimos una colaboración a los señores vendedores que realicen, los vendedores ambulantes me refiero, que realicen sus actividades en un lugar en que no interrumpan la circulación vehicular, que respetemos la movilidad de todos, porque el, el tiempo que se demora o se retrasa un, un servicio público en transportar o una persona en, en movilizarse en su vehículo privado, involucra eh, mayores eh, preocupaciones posteriores en virtud de que puede causarse un accidente de tránsito por el apuro que genere el, el traslado hasta un punto. ¿no? Entonces es importante que respetemos la movilidad de todas las personas y de esta forma podamos vivir en armonía con respecto al tránsito. Coronel, ¿cuáles serán las funciones específicas que tendrán los aspirantes por el momento? En este momento ellos lo que están cumpliendo es una labor de socialización con padres de familia en las instituciones, indicándoles que ya los agentes están próximamente a trabajar, que nosotros estamos cumpliendo, una estamos conminando a los ciudadanos que respetemos la ley de tránsito en las partes pertinentes, como les digo, el, el respeto del carril bus, el estacionamiento adecuado, no estacionarse en doble columna, cumplir con el, el semáforo, no pasarse los semáforos, que hay mucha gente que los disrespeta. Entonces, toda esta situación es lo que nuestros agentes están conminando a los ciudadanos en el momento que se estacionan, les recomiendan y les hacen saber a los ciudadanos sobre él. ¿Y ustedes cómo han notado la acogida de la ciudadanía? ¿Cómo ha sido la apertura que les han dado? Bueno, eh, hasta el momento hemos recibido una crítica constructiva, me parece, de parte de muchos ciudadanos con respecto al tema del uniforme. Vuelvo a insistir, el tema del uniforme no, es este, no va a ser este su uniforme de trabajo, este es un uniforme que ellos tenían dentro de su proceso de formación, que se lo está utilizando, como, ellos, como ustedes comprenderán, no están enrolados en que vial, no les pueden otorgar uniformes a ellos y es por eso que se ha optimizado el uniforme que ellos tienen dentro de su proceso de formación para estas prácticas. Posterior a esto, cuando ellos ya se enrolen, la institución les proveerá de sus medios de acuerdo a la normativa establecida por la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Para cuándo ya estarán formalmente ellos en las calles? Ya, nosotros estamos a la espera de la disposición del directorio, el directorio de Quevial debe decidirlo. Nosotros aspiramos que para el mes de octubre ellos ya estén laborando en Quevedo. Ya, cuando ellos estén en octubre, ¿cuáles serán sus funciones específicas ahora sí? Específicamente el control del tránsito. En toda la extensión de la palabra, o sea, estamos hablando respeto de señales de tránsito, horizontales, verticales, respeto de, de la ley de tránsito propiamente, respeto de carril bus y todo el ordenamiento territorial que está establecido en la ley y en las resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Ellos ya podrán sancionar para esta fecha? Para octubre, claro, porque ellos ya tendrán la autorización de la agencia y que Vial igualmente tendrá certificada su competencia en, modelo de gestión, en categoría A para poderlo hacer y entonces para octubre ya oficialmente estarán este personal en las calles de Quevedo y podrán sancionar a los ciudadanos que no cumplan con las respectivas leyes. Exactamente, ¿no? como les decía, el directorio de Quevial es el que toma la decisión, nosotros no tomamos la decisión, pero específicamente conocemos extraoficialmente, hasta el momento, que para el mes de octubre está previsto, pero el directorio tomará su resolución en su momento. Hey, gracias, Coronel. Para los seguidores de Aldia.com, esta ha sido la información que les podemos llevar desde acá del centro del Cantón Quevedo, donde ya podemos observar el trabajo de los aspirantes a agentes de tránsito. Invitarlos a que nos sigan por las redes sociales. Recuerden que estamos en www.aldia.com. También estamos en Facebook, en Twitter y también estamos en Instagram. Gracias por seguirnos. Manténganse con nuestra sintonía.